¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! En el vídeo de hoy vamos a hablar del arte de comunicar contando historias. Hola, soy Carlota, de Oniad y os voy a contar qué es el storytelling. Vamos a descubrir unos tips para hacerlo de forma genial. Y por último, vamos a hablar de los arquetipos. Os voy a dar 13 perfiles de personalidad con las que las marcas se pueden identificar. Son brutales, os van a ayudar muchísimo para conectar con el usuario, porque al final eso es lo que buscamos, emocionarles. Así que quedaos hasta el final. ¡Comenzamos! En el vídeo anterior hablábamos de copywriting y os expliqué qué era. Muchos de vosotros nos escribisteis para pedirnos más información sobre el storytelling porque lo mencioné por encima. Entonces, aquí estamos, nosotros escuchamos. ¿Qué queréis? ¿Storytelling? Pues aquí lo tenéis. El storytelling, como decía antes, es el arte de comunicar contando historias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Conectar con el usuario, conectar con el lector. Este es un arte de la comunicación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, cuidando nuestras historias, cuidando todo lo que les decimos y cómo nos expresamos. Para ello vamos a seguir la estructura tradicional de cualquier historia. Una introducción un nudo, es decir, el grueso del contenido y por último el desenlace. Así crearemos vínculos reales con todos los usuarios y todos los lectores. Pero de todos modos, el storytelling no tiene por qué hacerse únicamente en textos escritos, ya sea para tu página web o para tu blog. También lo puedes hacer a viva voz. Por ejemplo, tú vas a dar una ponencia o vas a participar en un evento. Pues cuenta una historia. Al final, esa es la manera más top de enganchar a la gente, de hacer que se identifiquen. Lo guay de esto es que permite que te identifiquen con características y atributos propios de las personas. Entonces, el vínculo es mucho más cercano. Las principales ventajas, como comentaba, son la confianza, la seguridad, la personalización y, por último, el recuerdo. Cualquier persona que haya conectado contigo es mucho más fácil que te tenga siempre en su top of mind. Es decir, que cuando busque un producto o una solución que sean como las que tú ofreces vayan a por ti y no a por tu competencia. Esta clave es fundamental, por eso hay que cuidar tanto la forma en la que nos relacionamos con nuestros consumidores. Y como siempre os voy a explicar los cuatro puntos clave para hacer esto de forma correcta. Lo primero, fíjate un objetivo. Las acciones siempre tienen que ir ligadas a tu estrategia. Dos, Identifica tu target, al público objetivo al que tú te diriges. No puedes crear una historia que sea la bomba, pero que vaya dirigida a todos, a nadie, a unos, a otros... No, no, aquí hay que tener las cosas claras. Si yo voy a por ti, creo el contenido para ti. Os voy a mencionar una cosa muy interesante. El otro día yo estaba en Linkedin, estaba buscando tendencias para poder hacer este vídeo, porque al final es un requisito indispensable estar conectados con las necesidades. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue ver cómo iba a enfocar este vídeo del storytelling. Para ello, empecé a navegar en las redes sociales como contaba, Vi un artículo, vi otro y al final vi con dos artículos que para mí fueron la clave. Uno de Making Love Marks y otro de Web escuela En ellos hablaban de los arquetipos, es decir, de perfiles que las marcas desempeñan que son similares a las personalidades humanas, por así decirlo. Entonces, os voy a dar unos ejemplos que son brutales de empresas que todos conocéis y de sus campañas de publicidad más notorias y vais a ver la relación que tiene directamente con este perfil y cómo encaja y cómo se vincula así con su público objetivo. Por ¿Por qué hablo de esto en Storytelling? Porque si vosotros centráis vuestras historias y vuestra forma de comunicar con estos tipos de perfiles, es como vais a dar en el clavo con vuestro público objetivo. Así que vamos a ello. 1. Perfil inocente. Es el propio de las marcas más optimistas y soñadoras, de las que están ilusionadas. ¿Os suena.? No sé si lo conocéis, esta marca de refrescos. ¿Coca-Cola? Es el perfil perfecto. Son la imagen de la felicidad y de esta forma es como conectan con sus consumidores. 2. Hombre corriente, realista. Es decir, estas marcas, por ejemplo, IKEA, hacen anuncios para gente real. También algunas más sonadas con este perfil. DAF, el desodorante para las mujeres reales. 3. El perfil explorador. Son marcas insaciables que quieren más, que quieren explorar, quieren disfrutar de la vida. Por ejemplo, Red Bull, estos tíos lanzaron a un hombre desde la estratosfera. Por favor, ¿hay algo más explorador que eso? 4. Sabio, el perfil del hombre y la mujer inteligentes. Sí, sí, ellos adquieren todo el contenido y después lo expanden. Se posicionan en su sector porque son toda una referencia. Por ejemplo, Google y HP. 5. El perfil del héroe. Marcas como Invictus, la colonia en la que sale un tío mazadísimo, que está tremendo y va ahí con su copa porque lo ha conseguido. Sí, sí, heroicidad, victoria, lo consiguen. Eso es lo que transmiten estas marcas. Ellos dan a entender que con su producto o con su servicio, tú también lo vas a conseguir. Entonces consiguen conectar con su público objetivo de esta manera, haciendo que piensen que cuando usen su producto, conseguirán lo que ellos sueñan. Conectan con sus sueños, con sus ambiciones. Sexto perfil, el forágido. Imagen de rebeldía, de personalidades insaciables, que buscan más, que buscan romper con las normas. Por ejemplo, la marca de botas y zapatos tan clásica, Dr. Martins. Pero también podemos encontrar marcas rebeldes como Diesel o G-Star. El perfil del mago, que es el séptimo que os voy a explicar, es el de aquellas marcas que te hacen soñar, que te hacen imaginar que con su producto conseguirás lo que quieras. Por ejemplo, Axe. Todos tenemos en mente el anuncio del típico joven que después de ponerse su desodorante sale por la calle y millones de chicas le persiguen atraídas por su gran carisma y poder de seducción. El octavo perfil es el amante, el que consigue persuadir, el que consigue seducir. Por ejemplo, Chocolates Valor y su placer adulto, hagen Dash y cualquier otra marca que cuando veáis sus anuncios y sus comunicaciones Cree ese deseo, ese poder más, ese seducir. L'Oréal, por ejemplo, cuando usa sus productos eres irresistible. El perfil del cuidador es el que utilizan aquellas marcas que quieren transmitir una seguridad bestial. Por ejemplo, Norit, el detergente para lavar la ropa, o Dodot, que cuida del culito de tu bebé. Perfil de bufón. Bufón, gracioso, son aquellas marcas que te trasladan a un lugar lleno de risas y te contagian toda su alegría. Por ejemplo... Mixta, con x de mixta, esa marca, los anuncios que hace son para partirte y así es como conectan con sus usuarios. El perfil del creador es aquel que te hace pensar que cuando tú tienes uno de sus productos o servicios, puedes crear lo que quieras, dar rienda suelta a tu imaginación. Marcas muy sonadas en este perfil, pues Apple, por ejemplo, con su iPhone o con sus Macs, cuando tú los usas, tú eres el dueño del mundo. En cuanto te compres un iPhone, vas a hacer las mejores fotos del mercado y tu Instagram lo va a petar, tus seguidores se van a volver loquísimos. Pero también hay otros ejemplos, como Lego o Barbie. Tú te compras uno de esos productos y ya construyes. A partir de ahí, ese solo es el punto de partida. Todo lo demás lo pones tú. El perfil del gobernante es el destinado a las marcas premium, a las que son exclusivas. Solo un determinado grupo de usuarios podrá alcanzar esos productos, porque no son para cualquier persona. Un ejemplo, Rolex, la marca de relojes. No son para cualquier persona, pero todo el mundo sabe que es un Rolex y hay muchas personas que se morirían por tenerlo. ¡Pero no pueden! ¡Ahí está la gracia! Y por último, el perfil del villano. Es aquel que con estilo, con elegancia, Hace un ondeo de bandera hacia la rebeldía y hacia la maldad, pero siempre desde un punto de vista ético, por así decirlo. Ninguna marca quiere alinearse con cosas malas, por supuesto. Dos ejemplos muy claros, pues en primer lugar sería Jaguar, los coches para los más malotes. Y el segundo sería la cerveza Boldan, donde sale el famoso actor Luis Tosar hablando de su doble o nada. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Os he explicado qué es el storytelling, que es contar una historia, que emocione, que conecte y que haga sentir al usuario que está detrás, a vuestra audiencia. También os he dado tips para hacerla de forma súper eficaz y por último os he hablado de los arquetipos que podéis utilizar para hacer estas historias aún más entretenidas y que conecten de verdad. ¡Nos vemos!